Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional, que nos permita tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares como cada mañana de 7 a 9 por este su programa de mañana y a través del canal 10 de Telenor. Hoy es 2 de abril. De mayo. De, de mayo, perdón. De mayo 2019 avanza el año, estamos a mitad, a mitad de año. Prácticamente casi. A mitad. Es decir, que ha avanzado bastante. Ya ustedes saben que hemos estado viendo y siendo testigos a través de la información desde Venezuela de todo lo que ha acontecido, cómo ha recibido el mundo el día. Eh, del trabajador, así estaremos conversando de todas estas temáticas durante el desarrollo de este programa de hoy, 2 de mayo de 2019. Buenos días, Fulvio, buenos días, Buenos días, a los demás. Buenos días a todos ustedes, en nombre de todo el equipo de mañana, gracias porque siempre comparten este horario con nosotros,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 Compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy amplios campos nubosos están siendo arrastrados por vientos alisios que vienen del este-noreste. Estos amplios campos nubosos están combinándose todavía con la presencia de la vaguada que se encuentra en diferentes niveles de la estratosfera, lo que está provocando que a partir de la mañana ya se empiecen a observar posibilidades de aguaceros débiles a moderados, algunos con ráfagas de viento, truenos y relámpagos en algunas zonas específicas de nuestra geografía nacional, por lo que la Oficina Nacional de Metrología incrementa la alerta a ocho provincias por inundaciones de ríos, cañadas, arroyos, desbordamiento, deslizamiento de tierra Para la provincia Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Gran Santo Domingo Los litorales caribeños estarán hoy activos en asunto de lluvias, noreste, cordillera central ...y zona fronteriza... ...estas son las condiciones del tiempo... ...que nos van a regir por el día de hoy... ...de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología... ...esperemos lluvias... ...gracias Fulvio por tu informe... ...y así podemos nosotros... ...planificar y de esa forma... Eh, ...llevar cada una de nuestras tareas... Eh, ...conforme al orden del tiempo... ...bueno amable televidente... ...la verdad es que... ...como decíamos ayer... El Día del Trabajador es recibido por nosotros en República Dominicana con una serie de, de reivindicaciones incumplidas de salarios que se comparan al orden del año 94 con una inflación que supera el 5 con una canasta familiar que aumenta desmedida y desesperadamente, sin ningún tipo de... Más del 30 mil pesos ya. la, la, la, la canasta. Aquí lo que hacemos es subsistir todos. ¿Y la con energía? excepción de la poquita gente que se ha hecho rica y de los ricos tradicionales que habitan en la República Dominicana y que viven con, con menos que que la media de los dominicanos. Eso quiere decir que consumen muy poco, muy poco, sí. Y que la economía dominicana, como todas las economías, está más que comprobado se moviliza porque hay una clase media estable, porque hay una clase media productiva y hay unos vínculos jurídicos legales que le favorecen no una sociedad donde estamos en sobresalto porque no sabemos qué va a hacer el gobierno con los fondos de pensiones, que aún no se explica a plenitud cómo se reciben las pensiones. ¿Tú sabes en cuánto están los fondos de pensiones ya? ¿En cuánto? En 13 mil millones de dólares, cerca de 700 mil millones de pesos. Es más fuerte esa economía que la economía del gobierno. Sí, porque las recaudaciones apenas llegan ahí, en un año. Entonces, todo esto así en el mundo, por igual, el Día del Trabajador es recibido con protestas. Y aquí, y aquí no era de esperarse, aquí protestaron frente al Congreso también. Lástima que los legisladores de la oposición no salieron a recibirlo. Le pusieron una muralla de militares frente al Congreso y ni siquiera salieron a recibirlo. Lástima, ¿eh? ¿Dónde estaban? Yo me pregunto, ¿dónde estaban? ¿Son y representantes del pueblo o de ellos mismos? Parece que son de ellos mismos. Y aquí nos encontramos nosotros con un sueldo eh, disminuido. El sueldo Cebolla. Totalmente disminuido, el sueldo Cebolla totalmente disminuido por la inflación de todos estos años, sin haber un reajuste salarial digno que vaya acorde con la inflación. Y tenemos un 59% de chiriperos, casi un 60% de chiriperos, que simplemente salen día a día a buscársela en diferentes oficios, porque no encuentran un trabajo estable. Y... En la otra parte, cerca del 70% de los trabajadores gana menos de 15 mil pesos mensuales. Uh -huh. Tiene que pagar transporte, tiene que pagar energía eléctrica, tiene que pagar casa. Yo me pregunto, ¿cómo pueden subsistir con ese sueldo cebolla, con ese pírrico sueldo, si nosotros lo llevamos a dólares estamos hablando de 300 dólares, 300 dólares en el mes, estamos hablando de 10 dólares diario, eso es lo que, se, lo que gana un norteamericano en una hora, en una hora, eh, sueldo mínimo, ¿verdad? Allá, Aquí lo gana en un día, es decir, una hora ya, y ocho horas aquí de trabajo. Las condiciones aquí laborales son pírricas. Tenemos accidentes laborales en cantidades industriales y tenemos también poca seguridad. ¿Y qué ha sucedido con las empresas? Al que el gobierno les, por eh, exenciones de impuestos, 240 mil millones de pesos por exenciones de impuestos para que sean más competitivas, para que puedan generar más empleo. Bueno, pues estas empresas no han generado mayor cantidad de empleo, no han generado mayor calidad del empleo, no han sido tan competitivas como se esperaba. Y con todos estos tratados internacionales que a nosotros se nos dio un plazo de 20 años para que nos fuéramos adecuando a ellos, lamentablemente tenemos 15 años perdidos 15 años perdidos donde no hemos hecho nada, ni siquiera hemos hecho la, los ajustes necesarios para que nuestras empresas sean más competitivas en el mercado internacional. Y por eso esos déficits eh, comerciales tan, tan grandes que nosotros tenemos con la mayoría de los países que tenemos relaciones comerciales, exceptuando Haití. Entonces los trabajadores en República Dominicana se encuentran con el dilema, con una mesa de diálogo eh, paralizada porque no le conviene a, lo, a los patrones, porque el gobierno se pone del lado de los patrones, deja a los trabajadores solos y por otro lado tenemos a los trabajadores que están siendo representados por... Personas que tienen ahí más de 20 años, más de 30 años, más de 25 años, porque hablar de Gabriel del Río, hablar de Pepe, eso es, señores, hablar de 30 y más años representando a los trabajadores, la mayoría de ellos ya obedecen a sectores, a sectores comprometidos con el Estado o a sectores comprometidos con el empresariado, lo demás prácticamente están solo Y vimos lo que pasó en Punta Catalina, donde los trabajadores se sublevaron porque no se les pagó sus bonificaciones o prestaciones laborales por asunto de rentabilidad o beneficio que tuviera esta empresa. Pero sí se lo pagaron a los trabajadores extranjeros. Después llegaron al acuerdo que le iban a pagar a los trabajadores vigentes y entonces a los cancelados, que son más de 2.000, más de 3.000, no lo tomaron en cuenta. Y aquí nos encontramos que si un trabajador muere, para que pueda conseguir esas prestaciones, uh -huh. tiene que empezar su familia un periplo uh -huh. que a veces dura años. Y son muchos los fondos que hay por ahí engavetados. Pero en estos países como Francia, como Filipinas, Venezuela, Cuba, Chile, entre otros, uh -huh. Argentina, que realizaron estas manifestaciones masivas por mejores condiciones de salario allí se manifiestan allí piden sus derechos aquí se nos olvidó a nosotros aquí se le olvidó a los trabajadores dominicanos como es que se protesta por las reivindicaciones sociales reivindicaciones que están prometidas constantemente y no se cumplen y ahora en la mesa de diálogo los patrones quieren quitarles reivindicaciones que ya fueron conquistas anteriores. Imagínense cómo van a llegar a acuerdos. Y un sueldo cebolla, y también le quieren quitar condiciones. Le quieren <coughs> quitar <coughs> condiciones para <coughs> las mujeres en estado de, de embarazo, ya terminal, o ya que son parturientas, ya, ya que han dado a luz Mira, el lazo de tiempo, de amamantar a su hijo, una serie de, de, de reivindicaciones mira, que son necesarias en este momento moderno. Mira lo que está pasando en Venezuela, no solo por la desestabilización, la falta de institucionalidad, de democracia, la convulsión social, pero el Día del Trabajador en Venezuela se representa por un salario... De 18 mil pesos bolivarianos, que representan <coughs> 3 dólares. Cada 6 mil pesos bolivarianos es un dólar, Francis. Oígame esto: 3 dólares. Y la cesta básica, la canasta básica, es de 2 millones 500 mil. Entre 6 mil. <risa> eso, eso, es, eso es algo. Señores. Lo que está pasando en Venezuela es que no vale nada, no vale nada, nada vale el peso bolivariano. Esos son 416 dólares, la canasta básica de Venezuela eh, hasta el momento. Son 20 mil pesos dominicanos, casi 21 mil pesos dominicanos es la canasta básica de Venezuela en estos momentos. Pero el, empleo, el trabajador mínimo solamente gana 6 mil. Le faltan. <ríe> le faltan todos los dólares del mundo. Todo lo que se trabaja en un mes da a un trabajador venezolano. Mismo, para comer un día, Francis, entonces, para comer un día. Mira esto. Eso no se puede comparar. Francia, no se puede... con los chalecos amarillos, se ha movilizado y hay grandes enfrentamientos. Ahí vemos entonces en Argentina, Filipinas, Cuba aunque hizo una concentración de un corte de apoyo al régimen, se vieron los distintos sectores caminando ayer en Cuba. En Venezuela ya sabemos, pero mira. Pero Chile también ha estado en sí, revuelta. Pero mira el salario mínimo en Francia, Francia. Exigiendo todos mejores condiciones. Para que ustedes tengan una idea, los franceses están en las calles exigiendo mejores salarios para los trabajadores. Y el salario mínimo en Francia es 1.521 dólares. Eh, euros, ¿Euro? ¿Euro? 1.521 dólares. Que no está euros? mal. Que yo diría, Óyeme, pero si los médicos ganaran eso aquí, o los maestros. Y tienen fueran, fueran facilidad una, de, fueran y tienen una misa de salud. Y tienen seguridad. No de todo. 1521 euros es casi 2000 dólares que está ganando el salario mínimo en Francia y nosotros aquí ¿qué tiempo tiene aquí? nosotros somos uno de los países con los salarios mínimos más mínimos de toda la América nosotros, República Dominicana es un salario pírrico son 300 dólares al mes si, si, si evaluamos los 15 mil pero si evaluamos los 10.000 mil son apenas 200 dólares al mes. Que 200 dólares al mes ustedes pueden ya dividirlo entre 30 días y eso simplemente es 20 entre 3. Eso es como a 70 dólares. No, no, no. <ríe> a 7 dólares, Francis. 7 dólares diarios. 7 dólares diarios. Nosotros tenemos realmente <ríe> una, una situación en nuestro país que agregado a todo lo que circunda alrededor de una familia, ¿qué cuesta un colegio? La universidad. Es decir, la clase media está subsistiendo. Y lo ideal sería que la clase media sea reforzada, que el Estado le proporcione y de esa manera ayudar a que otros de menor ingresos se pueda posicionar cercano a la clase media para que haya una dinamización de la economía. Claro. No que no conviertan en pobre a todos. Claro. Todavía hoy hay gente que cree que, que vive. Sí. ¿Ve? Sí. Pero no se da cuenta que está quebrado. Tiene vehículo, consume combustible, combustible y piezas y cosas. Piezas, <coughs> tiene ¿Alquiler de casa? Trabaja prácticamente para pagar esos servicios y no puede ni siquiera... Ni ahorrar un peso. No, ni ir un día al cine o ir un día con la familia a un parque, no puede. No puede. No hay manera, entonces, entonces la clase media cada día se está achicando más. Por ejemplo, el salario mínimo en Chile <coughs> son 446 dólares al mes, pero en Costa Rica son 516 dólares en Costa Rica. Y cuando tú comparas esos países de América con el de nosotros, que apenas... No, no. Si, se, si se aumenta a, a 10 mil pesos... 200 si dólares. 200 dólares. 200 dólares. Porque está a, a, 50, 50, por uno, está a 50 por ¿Tú uno Tú recuerdas que se votó a Hipólito en contra porque, porque llevó o permitió que el dólar llegara al 50. Sí, sí, sí. Danilo claro. lo ha manejado desde que salió, desde que, en, desde que tomó el poder en el 12. ¿Aumentó? El dólar, porque eso empieza cuando hay transición en, et, en este país. Hay desconfianza. Pero no solo eso, lo llevaron a un nivel de, del presupuesto nacional por encima del 47 por, uno, por un dólar. Pero hoy está en 55 la media en cómo se calcula el presupuesto, con sea? un margen de fluctuación y lo mantienen por el turismo que hemos tenido. ¿Pero qué dijo Amarante Vare eh, Pérez ayer? ¿Qué dijo? En el, en el desayuno del periódico Listín Diario. Que República Dominicana, pese a todo, es un, un país que realmente existe inseguridad. No, no, es que, es que eso, eso... ¿Lo no se, reconoció? Eso no se puede negar. Entonces... Si bien es cierto que estamos abogando porque todos tengamos un mejor salario, una forma de vida, mejor forma de vida, también hay que entender que el empresariado tiene cargas importantes que el Estado ha debido de apoyar para convertir en esa verdadera maquinaria de generación de riqueza. Porque el Estado ahora mismo, en cierta forma, está compitiendo de forma desleal con la empresa nacional, pero eh, provocando eh, creación de empleo, pero empleo pírrico pero, y botella. Pero está creando un parasitismo por esas botellas donde la gente prefiere irse allí a recibir un salario y por eso es que hay tanta gente callada que no se moviliza porque el Estado a la vez infructuosamente para nosotros está siendo competidor desleal. Sí. Hasta de la empresa y de la industria. Hasta que el pueblo no comprenda y no entienda que es con los recursos de él, que es con los impuestos de él, que es con el sudor de él. Que te lo están dando que que en salario como cosa. si fuera como si fuera un favor, como si fuera un... Es decir, que lo que se nos tiene que entregar como deber, como derecho, sí. nos lo están haciendo entregar en la cara... Mira que yo te estoy dando, mira que yo te estoy Pero, esto. ¿Cuál es la presión a la clase media? Tiene que comprar candado por la inseguridad. Tiene que pagar guardianes. Sí. Tiene que poner cámara. Tiene que poner alarma. Y, y el asunto del agua. Tiene que poner cisterna. Tiene que poner tinaco. Tiene que poner bomba. Y después tú pagas la energía. Y si se te queman los electrodomésticos de, de tu casa, tú tienes que ir, Francis a una el electrónica autorizada por la Ede para que ellos comprueben que fue, que provocó el alto voltaje. A y normalmente yo gano. Óyeme, a ver si tus equipos se dañaron y fue por eso, y que si no se pueden reparar, entonces te dan una parte de eso. Un robo. Pero si, el, si te llega a ti mensualmente 400... Eh, eh, 20 mil pesos una factura eléctrica que de pronto tú pagabas 3 mil o 2 mil y te llega a 20 mil, tú prácticamente pierdes tu tiempo y pierdes todo y no tiene quien te defienda. Entonces, la situación aquí del trabajador dominicano lo encuentra en una manera caótica. ¿Por qué? Porque aquí no hay seguridad laboral. Aquí tenemos 30% de nuestros jóvenes, la fuerza laboral sin trabajo. Y tenemos casi un 48% de las mujeres nuestras sin trabajo. Y esas condiciones pírricas así en las que se encuentran, en las que le gusta a los políticos. ¿Por qué? Porque ellos pueden entonces regalarle en dádiva a una casita, a un hogar, el, bonogu, el bonogás que le dan dos galones, creo que es, el bonoluz, comer y primero, y toda esa basura que le dan y llega más o menos a 1.500 pesos. Y por eso usted tiene este pueblo lleno de miseria, silenciado, silenciado, con una carga impositiva directa de esas eh, inversiones sociales, por no llamarle de otra manera. Lo cierto es que nuestro trabajador se encuentra con trabajos cada vez menos dignos, con trabajos, en peores condiciones y también con poca fuente de empleo. Porque usted va a la mano especializada, todavía no se sabe ni hacia dónde se irrumba el desarrollo del país. Salen de las universidades y la mayoría se frustra porque no encuentra dónde trabajar. ¿Y cuál es la situación? El 70% de nuestros jóvenes se quiere ir del país. Qué lamentable, qué lamentable que no vea en su nación la esperanza de desarrollo. Así nosotros encontramos el Día del Trabajador en nuestra patria. Bien, L.I.R. está de madre. L.I.R. está de madre. Aproveche todas las oportunidades que hay en L.I.R. en este mes de la madre. Todo lo que ella se merece. Ponla feliz hoy. Habilita su hogar con todos los electrodomésticos que le hagan falta, los mejores precios, con los mejores planes de crédito, bien cómodo, hasta 24 cuotas, porque ellas merecen lo mejor. Visita L.I.R. Comercial, donde todos califican. Good, Gomas Gupchia, del Grupo Cometa, te dice que disfrute de la comodidad de su vehículo y relájese completamente. Los neumáticos Triangle están diseñados para conducir cómoda y tranquila. Triangle, la seguridad en carretera distribuye Grupo Cometa. Bueno, señores, vamos a saludar, a ver si tenemos amables televidentes del WhatsApp. Dice el, el terminal 836, hola, soy admirador de ese programa. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Aquí de Reinaldo Hernández desde Osto, desde Buen Día, dice desde Osto, pero ha cancelado el mensaje. Vuelvo a enviarlo y, y lo estaremos comentando por esta, por esta vía. A ustedes no se muevan, regresamos en breve con más contenido de, de mañana, este jueves 2 de mayo 2019.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 Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. La atención primaria es la llave a un sistema de salud eficiente. Ahora mismo hay muchas barreras que impiden que el dominicano que menos gana tenga acceso a la salud. Y en la principal barrera son los copagos altísimos. Todas esas barreras van a ser derrumbadas... Con la atención primaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. César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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Por ahí vienen las noticias Pero antes de llegar a las noticias Decirle a ustedes que la situación en Venezuela Sigue tensa, sigue fuerte Sigue corriendo la sangre en las calles Ustedes vieron la volqueta, cómo se llevaban por delante a manifestantes de una manera brutal, cruzando el muro New Jersey, como se le llama, estos muros que dividen las autopistas. Y por encima de esos muros se volaban esas tanquetas, cuatro por cuatro, atropellando a la gente. Vamos a darle seguimiento a este tema y rogamos a Dios por todos los venezolanos, por todo ese pueblo Tan, tan laborioso por todo ese pueblo que tantas veces nos ha, ha, ha servido y nos ha tendido las manos a nosotros como país lo a Dios por ello para que puedan salir de una manera pacífica y no ruede más la sangre en las calles bolivarianas de Venezuela ¿Se ya se escucha la música de Vladimir la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los amigos televidentes. Buenos días, hermano. ¿Qué aquí, tal ustedes? Aquí, adiós, las gracias. Bendiciones. Y Fulvio, que no lo escucho. Desesperado, hermano, esperando tus noticias. Lo más importante es que estamos aquí, Fulvio, dispuesto a orientar Gladys. a nuestra ciudadanía. Dime, Francis. Y lo más importante, presente en las escuelas. En la universidad. Vamos bien, gracias a Dios. Lo que me preocupa, Ajá. la clase está, pero siempre hay problemas. Mira lo que sucedió en Cotuí. Ay, ¿eh? qué pena eso. Vamos niños. a construir eh, eh, obras de calidad, infraestructuras de calidad, esos vicios. Mira lo que generan. Pudo ser peor, ¿eh? Bueno, bueno figúrate que muchos de los que levantaron banderitas se están ganando obras ay, también. Así mismo es. Bueno, aunque di que son rifadas. Ay, vamos a las noticias, Francis. Oposición y gobierno realizan marcha en Venezuela La oposición venezolana realizó ayer una gran concentración en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro Mientras que el sector oficialista también se concentró en celebración del Día del Trabajador Vemos las imágenes de cómo ha estado Caracas en las últimas horas señores Miren esto, increíble. Escuchemos. Porque también sabemos y debemos reconocerlo que ayer no fueron suficientes. Tenemos que insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. La justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a la cárcel a pagar su traición y sus delitos. Ahí están las imágenes de las actividades. ...celebrada en el día de ayer en Venezuela. Por su parte, mírelo ahí, Juan Guaidó, eh, líder opositor al gobierno. Y ya del otro lado, ahí está Nicolás Maduro, también en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Ministro de Educación dice estar preocupado por frecuentes peleas entre estudiantes... Ya le decía, Francis, hay clases, pero hay problemas en otro ámbito o, o en otro orden ahí mismo. Vamos a escuchar a Antonio Peña Mirabal, el ministro de Educación. Adelante. He dicho que podemos tener magíster en nuestras aulas impartiendo docencia, pero si sí el seguimiento y el monitoreo correspondiente que corresponde a los padres no se realiza, pues entonces ese proceso no está completo. Ahí vemos las declaraciones del ministro de Educación, Andrés Peña Mirabal, quien, ¿verdad?, en el día de ayer critica. Y debo decir algo, señores. Eh, miren, eh, siempre han existido a las peleas en las escuelas, lamentablemente. Lo que pasa es que por el auge, ¿verdad?, ahora la, la, la capacidad que tenemos para difundir y principalmente a, a través de las redes. ...y los celulares inteligentes, todo está saliendo a la luz pública. Increíble y lamentable. Leonel Fernández, vaticina acto del domingo, hará prevalecer el respeto a la Constitución. Vamos a escuchar las declaraciones de Leonel Fernández, aspirante a la presidencia de la República Dominicana. ¡Adelante! Yo creo que el domingo será un acto impresionante, majestuoso, con una gran participación... Y que en definitiva es para poner de relieve la necesidad de defender la constitución y la democracia Bueno ahí está, la actividad será entonces el próximo domingo en el estadio olímpico señores Trabajadores dominicanos marchan en reclamo de mejores condiciones salariales A propósito de la conmemoración ayer del Día Internacional del Trabajador Diversas actividades se realizaron en el país y ahí está en Santo Domingo Adelante. Que se respete la libertad sindical, que se respete el derecho de la cesantía, que los trabajadores están ganando salarios de miseria. Nosotros somos los que hacemos ricos a los que son más ricos. Una canasta promedio de 29.500 pesos es lo que tenemos y un salario mínimo mayor que actualmente de 15.400 pesos. Todos los demás salarios están por debajo de eso. Estamos hablando de 10.600, de 13.000 pesos, de 9.500. Eso es precisamente lo que nosotros le hemos planteado a los empresarios y que ellos lamentablemente siguen planteando aumentos de salario que efectivamente no garantizan el poder adquisitivo de la canasta básica El próximo jueves tendremos realmente la definición final sobre el problema salarial. Así que esperamos que los salarios sean mejorados sustancialmente y que no se aumente el costo de la vida. Ahí están las declaraciones en medio de esa actividad realizada en la capital dominicana en el día de ayer. A propósito de este mismo orden, aquí también en San Francisco de Macorís, la Coordinación Sindical conmemoró el Día Internacional del Trabajador, con una ofrenda floral en la estatua de Duarte en el parque central en esta ciudad de San Francisco de Macorís Ahí están los gremialistas al momento de concentrarse y depositar la ofrenda floral en el, la imagen, la estatua de Juan Pablo Duarte Por una verdadera reforma al código laboral, coordinación Vamos a escuchar las declaraciones de Elvis Duarte, sindicalista de Citra Nestlé. Adelante Qué bueno que este grupo de hombres y mujeres en el día de hoy estemos acá reunidos haciendo vida y dándole vida a esta fecha histórica que es el primero de mayo que aunque nuestro país está cambiada para borrar de nuestra mente un día tan importante como este, nosotros estemos haciendo que brille esa luz que nos dejaron esos mártires de Chicago del año 1986. A dos siglos de este significativo evento, Aún se siente el estado de represión y de opresión. Muchos han sido los abusos, violaciones, injusticias, presiones y burlas que los trabajadores dominicanos hemos sufrido. Son muchos los despidos por su actividad sindical y por reclamar según su derecho. Bueno, ahí está, señores, a sí mismo es, como decía Elvis Duarte. Denuncian promesas incumplidas por planta de gas. En el sector Hermanas Mirabal. Vamos a ver, señores, el incumplimiento de la promesa de la reparación del play de béisbol. Denuncian ellos por parte de Credigas. Escuchemos a Martina Bautista, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal. Adelante. Eh, cuando se fue a construir la planta Credigas, ellos se comprometieron. Ayudar en la comunidad en lo que se pueda. Ellos fue lo que se comprometieron. Eh, eso se quedó así. Este, hace un año ya, eh, el señor Evere vino a esta comunidad, se reunió con los dirigentes comunitarios, presidentes de Junta de Vecinos, y ellos mismos se comprometieron en arreglar el play. Este, nosotros estamos esperando. Hasta tanto no han hecho nada, ya nosotros nos cansamos de esperar. Y le estamos haciendo un llamado que si para la próxima semana ellos no hablan con nosotros, no se reúnen con nosotros, no vienen con algo concreto, nosotros nos vamos a ver en la lamentable situación de paralizarle sus labores a la empresa Crédiga en este sector. Por incumplimiento ya de sus palabras. Por incumplimiento, claro que sí, porque claro está, por su promesa, claro está, estamos pidiendo, pero ahí no le pedimos nosotros. Ellos fue lo que dijeron que iban a arreglar ese play. Bueno, ahí está señores, el sindicato de camiones de cisterna o camiones para agua cisterna protesta en la oficina de Inapa aquí en San Francisco. Vamos a ver cuál es la situación en voz de Delfín Valdera, presidente de la Asociación de Camioneros de Agua para cisternas. Adelante. Nosotros recogemos el agua en Sanoví. El agua de Sanoví no está alta para el consumo.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 Lo que tienen que hacer Bueno ahí está señores Miren Encuentran niño de cuatro años Ahogado en el bajo Yuna Fue encontrado ahogado El niño de cuatro años de edad Que se encontraba desaparecido Desde el día de ayer Tras haber caído A las aguas del río Yuna En su paso por la comunidad De las carreras del distrito municipal Las Coles en Arenoso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 ...que había caído en las aguas... ...y finalmente su cuerpo fue encontrado... ...qué pena... ...en otro orden... ...la Policía Nacional... ...a presa joven... ...intentó incendiar la vivienda de su madre... ...en esta ciudad... ...se trata de Samuel Peña... ...de 18 años... ...fue detenido cuando intentaba incendiar... ...la vivienda... ...propiedad de su madre... ...esto según el informe ofrecido por la institución del orden... Al ser cuestionado en torno a lo sucedido Asegura que su padrastro Pretende sacarlo de su casa Ahí está Vemos las declaraciones de este joven Adelante No, ese hombre, el padrastro me iba diciendo Que yo le iba a quemar la casa El hombre está loco No sabe qué, qué hacer ¿Y por qué dice eso? Eh, problema con el que le da para mí de una vez Que le da para mí Dios Dijo que me iba a buscar la policía y Yo estaba sentado fue con la policía. Entonces, ¿qué tú tienes que decir en esta situación? Nada, él está diciendo también que yo estoy fumando, pero yo voy para el hospital, me la prueba, para que me busque la prueba. Y él me dice que no me quiere en la casa. El padrastro mío diciendo que yo le iba a quemar la casa, el hombre está loco, no sabe qué, qué hacer. ¿Y por qué dice eh, eso? Problema con el que le da para mí de una vez. que le da para mí? Dios dijo que me iba a buscar la policía, yo estaba asustado. Voy con la policía. Tú que decir, que no Nada, él está diciendo también que yo estoy fumando, pero yo voy para el hospital a me la prueba, para que me busque la prueba, y él me dice que no me quiere en la casa, porque yo estoy trabajando desde los cinco años en el mercado, lo un pesito que yo me ganaba, lo invertía y compraba blog. él tiene que darme los míos y quiere que yo me vaya a día y hallarme la prueba que yo fumo. El joven justificando la acción del porqué, caramba.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 De un potecito es por tan solo cinco pesitos y solo usted puede encontrarla en Agua Randy Live. Exquisita su nueva presentación de la fundita por tan solo cinco pesitos. Qué bueno. Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes, Francis Fulvio. Es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vladi por Gracias, tu informe Blady. del de las noticias y todo el recuento a nivel del mundo nacional y local. Feliz día para ti, Vlad, de hoy. Eh, la oposición, Juan Guaidó, realiza marcha desde antes de ayer. Ayer está activa Venezuela y en el trasfondo, que no lo hemos tratado aquí, para que Juan Guaidó diera ese, esa declaración a las cinco y tanto de la mañana de antes de ayer y liberando a Leopoldo, Leopoldo López, yo en lo particular creo en que ciertamente las cabezas militares estaban dispuestos ese día a resolver el problema. Y me lo indica el reconocimiento que no lo han desmentido de la salida de Maduro a Cuba. Y el avión que aterrizó aquí. El avión Cuba? que aterrizó aquí, que finalmente se fue ayer, desde... En la, rampa, en la rampa 4, rampa presidencial. Rampa 4, rampa presidencial. Un avión ruso de característica familiar, no un avión comercial normal. Con pilotos rusos. Con pilotos rusos, con personal de apoyo. Y ciertamente que Maduro había claudicado durante 15 horas, que luego aparece porque recibe el respaldo de que Rusia no abandonara a Venezuela. De ahí es el cambio de actitud y se preserva a Leopoldo en una embajada que finalmente <coughs> termina en España. Dice, en la embajada española, dice eh, periodistas independientes que a Trump lo engañaron. ¿Y a Juan Guaidó? Sí, claro. Pero de que estaba dada la, la situación, se dio. Así es. Y esta fuercecita que está tomando es para, yo digo que es alentándose para lo otro. Sí, eso es irreversible. Eso es irreversible porque ya no va a haber forma de control. Y mira cómo vemos hoy un Maduro pidiendo que el próximo sábado y domingo una concentración para dialogar todos los sectores. No lo va a lograr porque él nunca ha tenido la posición de diálogo. No, y que no, no respeta lo, los y acuerdos. Y no respeta. Bueno, lo que pasó aquí, a Danilo lo puso de Mojiganga. De Mojiganga. Eh, eso fue una ruptura abrupta uh -huh. Que luego aparece en, en Venezuela Diciendo otra cosa de lo que aquí se había acordado De ahí es que se retira el gobierno dominicano Y decide no ser parte de la negociación Y tiene ahí a Diosdado y... Cabello y a Desi. Son dos descabellados Y a se cualquier... atreve a lo que sea Come vidrio <risa> esa mujer Bien aquí me, me excusan las mujeres El ministro de educación dice estar preocupado por frecuentes peleas entre los estudiantes. Hay una agresividad fuerte. Hay una agresividad fuerte. Siempre han existido sus peleitas. Pero lo que está pasando, que ha llevado a la muerte de estudiantes y también a incautarle armas blancas a estudiantes y otras también que no se sacan a la luz pública, ahí en las escuelas se dan muchas cosas. Se dan presencia de bandas, se dan también presencia de armas de otra índole, también se dan presencia de tráfico de droga adentro de las mismas escuelas. Y actos impúdicos también. Y actos impúdicos. Así, ministro, que no solamente es la, la peleas que se dan en los estudiantes, hay otras cosas. Debe de investigarse. Si a usted le sorprende eso, si usted está preocupado por eso, yo quisiera escuchar qué usted va a decir cuando <coughs> se descubran las otras cosas. Pero, además, usted debe de estar preocupado por lo que pasó en la escuela de Cotuí, cuando se cayó parte de, de, del pañete del techo y e hirió eso, a varios niños. Eso fue lo que debió de referirse. Usted debe de estar más preocupado por la forma de construcción, la falta de construir con las normativas modernas y también los veidores y los contratistas y la gente que cubica y toda la mafia que se da ahí que hay una mafia desde compra de terreno hasta lo último usted debe de preocuparle eso también la mafia que se da ahí cómo se está usando el dinero del pueblo del 4% para todas esas mafias y cómo Ay, tienen los ingenieros que están pagando coimas para poder cobrar lo que ya han trabajado. Y este es el único Y cómo está es? el asunto del suministro de la comida y las mafias que se dan ahí. Hablando, Preocúpese por eso. Hablando ministro. de eso y lo que pasó en la ISOE, del disparo del arquitecto, un hombre humilde, y lo que ha sucedido de no, corrección, no, no, no, no, ha sido no, no, no, nada. No, no, nada, nada, no, no nada. ha pasado nada. Aquí no hay enfrentamiento de nada. El está de risor por Estados Unidos, por algunos países por ahí. Y aquí, pues, sigamos aquí en esta bueno, situación. Miren, yo espero, ministro, que usted se preocupe por todas las cosas que ahí pasan. Ustedes recuerdan que en el día de ayer, no so, yo, en mi tema, analizaba la, que pese a todo esto, el gobierno está por otra vía, trabando u otra otra reforma a la constitución y llamaba la atención de qué había sido de la oposición y cómo el gobierno había salido airoso en muchos de los casos porque ninguno de los partidos del sistema que estamos en oposición hemos logrado de que esta gente se detenga un momentito a pensar y analizar lo que están haciendo y lo que el pueblo le está diciendo de que tomen en cuenta que no están en disposición de aceptar otra reforma. Por encima del 73% en todas las encuestas, ellos en los mecanismos de promoción han establecido un 63% de popularidad, que es irregular. Leonel Fernández, el próximo domingo, hará prevalecer el respeto a la constitución y a la democracia, según las palabras, y nosotros entendemos que es el único que posee poder para enfrentar a lo interno a esa fuerza poderosísima económica y política que es su propio partido, el cual él es el presidente, y que aquellos han secuestrado en un grupúsculo de no políticos, de gente sin responsabilidad partidaria porque no quemaron las, las pestañas en las calles ni buscando votos eso es responsabilidad de ellos y nosotros entendemos que es preciso apoyar toda corriente que tienda y facilite el frenar otra reforma en la forma que la pretenden hacer tenemos una llamada Buenos días. Buenos días. Se fue. Hágala de nuevo, que es importante su su llamada. Bueno, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, eh, sector Mirabal, San Francisco de Macorís, eh, denuncia la promesa incumplida de la planta de gas del sector Hermanas Mirabal. Esta planta de gas le había dicho a este sector que le iba a construir un play, empezó a construirle un play. Entonces la construcción se ha detenido y ya tiene varios meses detenida, por eso el sector Hermanas Mirabal dice que a raíz del incumplimiento de la planta de gas va a paralizar la zona, va a paralizar la planta de gas va a lanzarse a las calles señores miembros de esa planta de gas, los empresarios, los dueños de eso eh, que haciendo ese play, lo que se van ahí son dos o tres tanques de gas cumplan la promesa a esos barrios, si ya le permitieron tener la planta de gas ahí le están dando las facilidades y ustedes acordaron hacerle su play háganle su play para que la juventud ahí se, se pueda ejercitar y entrenar en deporte, ya que los gobiernos no lo hacen y ustedes lo prometieron, bueno, pues cúmplanlo. ¿Qué, ¿Qué le parece? Si usted le cumple, va a tener la paz de la comunidad a favor de ustedes. Me parece que es un buen negocio. Bueno, <risa> claro. Los transportistas de agua, en este proceso de crisis del agua, denuncian algo grave. Yo he criticado <risa> que muchas de las empresas que están explotando el negocio del agua como negocio, no asumen la responsabilidad ni tampoco tiene quien los regule. Ellos tienen un alto grado de responsabilidad y hay algunas que están vendiendo agua en camiones cuyo negocio no es ese. Pero hay que escuchar las declaraciones de ellos, Francis, es fuerte esa declaración. Pero cuando uno escucha de delicada. a los propios transportistas que en cierta forma cumplen un rol y ayudan a paliar la ausencia o la escasez, que le agregan ahora que no está apta para consumo humano o para uso familiar, la que se está recibiendo de la propia planta, porque no se está haciendo la depuración o el trabajo químico responsable para que esa agua mínimamente llegue potable. Ellos en su desconocimiento hablan de un químico que le echan. No, no, del químico que está en esa planta, que el es el químico que, es... que está en esa planta. Sí que es ah. el que es responsable, que ese no es químico nada. Ah. <risa> bueno. Pero esto no es juego, se trata de uso humano y el agua, hemos dicho, que así como el cuerpo es indispensable en un 95% para la vida y la cotidianidad y las operaciones que se realizan para producir productos de consumo, se requiere agua. Vamos a escuchar, Francis, es bueno escuchar, si producción no tiene preparado, eh, donde están los camioneros de cisterna que hablan de las condiciones del agua que ellos están usando para llevar a las diferentes cisternas, que esto es lo mismo que estamos hablando. Ahí están eh, los camioneros que ellos hicieron eh, una protesta frente a Inapa, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.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 nosotros tenemos que asumirlo con seriedad. Asumirlo con seriedad. Y esperamos que INAPA resuelva esa situación y que ya de una vez por todas pedirle a la Dios y a la naturaleza que nos devuelva el agua perdida. Y nosotros como consumidores, depredadores, todos, cambiar nuestros hábitos de consumo y producir menos impacto, y reducir nuestro consumo, o hacerlo de forma racional. Así es. No vivir de espalda, otros lo necesitan también. LIR Comercial está de madre. En este mes de madre, LIR Comercial está de madre, con los precios que le tiene a todas las madres. Madre, este mes de mayo, todas ellas se merecen lo mejor. Por eso L.I.R. Comercial se armó de gran fiesta de mamá y la celebramos con un montón de ofertas. Estufa continental de 24 pulgadas, un año garantía, solamente 7.995 pesitos. Llévate, grat Llévate gratis un kit de instalación que tiene regulador, arandelas, manguera, conexión. Imagínese la comodidad para mamá. Visite cualquier tienda de L.I.R. comercial con transporte gratis y hasta 24 meses para pagar. Acomoda a mamá con lo mejor, solo en L.I.R. comercial, donde todos califican. Doctora de Clínica Dental, doctor Vargas. Usted encuentra ahí las manos expertas del doctor Vargas para su prevención y rehabilitación bucal. También los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucolo, bucomacilofacial, las manos de seda, con servicio en Inemeti y en Salcedo. Clínica Dental Doctor Vargas, calle 27 de Febrero, número 62, en el teléfono 809-290-7383-829-766-1666. Clínica Dental Doctor Vargas. Bueno, amables televidentes, no se muevan y regresamos en breve. En el Juego de Tronos con Telenor, tú eres el rey. Disfruta la serie más aclamada y 14 canales premium con el paquete películas HD. Solicítalo ahora y recibe dos meses del paquete sin costo. Ponte HD y activa o cambia tu caja para que vivas la intriga y emoción de la última temporada del Juego de Tronos en HD. Para más información contacta a nuestros representantes de ventas. Feris del Caribe es la mejor manera de viajar a Puerto Rico Aún más espacio más espacio y comodidad Asientos de ventana, una vista espectacular primera clase, camarotes de primera clase, compras a bordo una tienda libre de impuestos música a bordo, entretenimiento a todo dar, restaurantes restaurantes a escoger crucero de una noche a Puerto Rico desde 179 dólares por persona ida y vuelta, reserva hoy Feris del Caribe, déjate llevar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 al haber asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros, esto es de mañana. Agradecer a tanta gente que nos ve, que nos eh, envía mensaje a través del WhatsApp, como lo estoy haciendo ahora, vamos a saludar a Hipólito Almonte. De Ugamba, buenos días para ustedes. Nuestra Junta de Vecinos está convocando al sector de Ugamba, Villa Palma, Urbanización Rivera del Jaya y a los demás sectores a participar de la gran protesta pacífica hoy a las 10 de la mañana en el puente de Rivera del Jaya. En demanda de la construcción del puente que comunica nuestro barrio con las Núñez de Cáceres, no queremos ver una desgracia en esa vía, queremos respuesta. Óigamelo bien, muy bien, muy bien estructurado. Ahí está la denuncia y la invitación. El que termina 3773, buenos días. Nuestros gobernantes forman la ciudad, a los ciudadanos que necesitan. Totalmente lo contrario que profesa el Ministerio de Educación. No se reflexiona, no se critica, no se analiza. Estamos involucionando a una Roma que la entretenían con pan y un espectáculo que alimenta el morbo. Es una cortina de humo que nos distrae, para ellos seguir eh, hundiendo el país cada vez más en la miseria. De ahí que no les importa que los jóvenes no tengan oportunidades de crecer. Muy bien, estoy contigo. Profesor Jean Paredes, buenos días mi gente, en sintonía desde Castillo. Saludos Jean a todos los amables televidentes, en Castillo, y yo le quiero decir que en Las Guaranas, no tiene que salir de Las Guaranas, y ahora Supermercado Almanza mmm, tiene madres felices del Supermercado Almanza, electrodomésticos, canastas, regalos, y el gran premio de una cocina completa, rifa final, sábado 25 de mayo, en nuestro local de Las Guaranas, calle principal 34 a Las Guaranas, a comprar y participa, ahí está ya en pie madre feliz de supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas supermercado Almanzar bueno señores y ahora es el tiempo de Fulvio quien le tiene el tema central de esta mañana del jueves 2 de mayo 2019 adelante wow. Muchas gracias, Francis. Recordarles a nuestros amigos eh, televidentes que siempre nos acompañan que nuestra compañera Raquel estará en, en otros servicios, en, otra, en, en otro proyecto personal del periodismo que ella no tiene acostumbrado siempre a presentarnos y que estará pronto en otros espacios aquí en la planta de Telenor. Agradecerle a todos los amigos de la zona de Samaná, de las Terrenas, aquellos que siempre están con nosotros y siempre nos ven y nos dicen. Gracias. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas principales. El primer tema relacionado al próximo certamen electoral que nos vamos a ver enfrascado en el 2020. La parte congresual y presidencial y la parte municipal, esas divisiones y los reglamentos que hay y cómo nosotros nos encontramos en este momento. Y luego compartir también el tema del déficit comercial, de nuestro país con relación a las importaciones y las exportaciones que se hicieron en, en el año 2018. Vamos a iniciar con el tema electoral. Ustedes saben que existe la Junta Central Electoral y que ésta tiene en todos los municipios una representación. Tiene una representación con su presidente, sus secretarios, sus vocales, sus jueces a nivel nacional y tiene su representación en cada uno de los municipios. También se, ha, se creó en tiempos atrás el Tribunal Electoral, que tiene que dirimir las diferencias electorales que se dan en uno u otro certamen. Pero también existe el Tribunal Constitucional, que abarca todo lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Recordarle que en el 2016 hubo un certamen electoral empañado, emborroso, donde se violaron muchos derechos, donde se usó mucho el poder, tanto eh, militar como también de funcionarios donde se alteró todo donde se usaron aparatos totalmente erráticos adrede y se gastaron 32 millones de dólares en cosas que hoy están almacenados por ahí no sirven para nada Recordarles a ustedes que en San Juan, por ejemplo, en San Juan, en el certamen del 16, el flamante senador de San Juan, Félix Bautista, San Juan teniendo una votación de 169 mil votantes, 169 mil votantes, el senador sacó, 254 mil votos, se pasó como con 80 mil votos a la población votante, eso fue el boletín ¿eh? que se emitió desde la Junta Central Electoral, de acuerdo a los datos que se emitieron en la Junta Central Electoral de San Juan. Pero ese presidente que participó en ese emborroso, en ese caótico certamen electoral de San Juan, es el que está ahí como presidente todavía. Y Quique Antún, del Partido Reformista, hace una denuncia. ¿Qué denuncia él? Que hay 663 miembros que trabajan en la Junta Central Electoral que están vinculados al gobierno, 663. ¿Y qué de esos 429 son militantes o son dirigentes del PLD? Si usted cree que esto es algo absurdo, que no es así, vaya a su junta municipal. Desvístase de cualquier fanatismo y haga usted mismo el análisis. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la provincia de Duarte, la Junta Municipal de Arenoso está compuesta en su mayoría por militantes y dirigentes del PLD. Con nombre, lo mismo pasa con la Junta Central Electoral de Villarribas. Lo mismo pasa en parte con la Junta Municipal de San Francisco de Macorís. Y así en todo el país. ¿Y bajo esas condiciones hay garantías de tener unas elecciones libres? Yo creo que no. Queremos de ir en condiciones iguales. Usted no puede ir con una arma atómica a una guerra, y el otro ir con un martillo, porque la diferencia van a ser marcadas. Entonces, la Junta Central Electoral, los actuales miembros, Sergio, eh, Guzmán, perdón, debe de tomar en cuenta lo que está sucediendo y en todas las impugnaciones que se le han dado, que se le han llevado, que inclusive el Partido Revolucionario Moderno ha llevado, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias a Felicia por esta distinción de disfrutar este café y este té aquí, han llevado impugnaciones de diferentes juntas, y lo que queremos es juego claro, reglas claras, donde se pueda garantizar la Constitución. En su artículo 78 y en su artículo 118 lo dice claro. Los votos de los ciudadanos deben de ser directos, garantizarle que puede ejercer el voto que puede elegir y ser elegido, es lo que nosotros queremos. Que se respeten las reglas, que se respeten las leyes, que se respete la Constitución. Y es por eso que el voto de arrastre nosotros los in, lo impunamos, lo llevamos ante la Junta, elevamos ante la Junta, Fuimos al Tribunal Constitucional, porque la Junta debe de eliminar el voto de arrastre. ¿Cómo es posible que se elija un senador por los votos de los diputados? Usted vota por los diputados y simplemente ya usted votó por el senador. Entonces el senador con su barriga boca arriba en un, en una, en un charló, en un resort por allá de los Emiratos Árabes de Dubái, porque no va a estar aquí, ¿verdad? Entonces él se inviste como senador porque los diputados votaron y los arrastraron y lo llevaron a él. La preocupación de él sería armar una boleta de diputado que le consiga los votos que él necesita. Y después de ahí él se va a descansar a Dubái, a un hotel de estos mil estrellas que se inventan los ricos, llenos de oro y de porquería, de fantasía de, de la mente humana. Y así ya es elegido. Ese voto de arrastre hay que quitarlo, presidente de la Junta Central Electoral, eso no puede ir. Eso va en contra de la Constitución, artículo 78, usted lo sabe, y todos los partidos de oposición debemos ponernos a una para evitar que eso se lleve a cabo. Y también reformular, reestructurar todas las juntas del país que están con militantes y activistas y botellas del PLD, muchas de ellas botellas del PLD y están en la Junta, para tratar de contaminar la elección libérrima del pueblo, para tratar de contaminar los resultados y dañar actas, como hicieron en el 16, lo quieren volver a hacer en el 20. Entonces, así no, vámonos con reglas y, y juegos claros, para evitar mayores consecuencias, que ya este pueblo se cansó, de tantos engaños, de tantos mamotretos, de tantas trampas, porque lo que son son unos tramposos cuando no asimilan la voluntad de un ciudadano que libremente va a emitir un voto. Lo otro que quiero compartir con ustedes es la situación económica del país. Nosotros tenemos un déficit comercial que es dantesco. Yo quiero aquí, por favor, que el camarógrafo Blacky eficiente como siempre me haga un paneo ahí. Las importaciones casi duplica al de las exportaciones. Eso es terrorífico, eso es alarmante, cuando usted tiene un país que las importaciones casi duplicó al de las exportaciones, eso es caótico. En el año 2018 se importaron casi 21 mil millones de dólares, de ellos... 16.478.8 millones de dólares fueron para compra de bienes no petroleros y 3.730 millones de dólares para bienes petroleros. De esos bienes no petroleros, nosotros tenemos ahí importaciones de 40.000 toneladas de leche, tenemos importaciones de ajo, tenemos importaciones de habichuela tenemos importaciones de cebolla, tenemos importaciones hasta de berro, tenemos importaciones de café, un sinnúmero de renglones agrícolas que pudieran estarse produciendo todos aquí y no se están produciendo. Y todos los días hablándonos mentira que aquí se produce todo lo que aquí se consume. Pero bien, ese déficit comercial donde usted... Eh, vende 10 mil millones de dólares al año, ahí están involucrados la minería y toda esa cosa, imagínense si uno le saca a la barrigol y si uno le saca a la falcondo y le sacan esas mineras, ¿a dónde nosotros vamos a quedar con lo que aquí se vende? Bueno, se vende casi 11 mil millones de dólares en el año, pero compramos casi 21 mil millones, millones de dólares. Y lo grave de esto es que usted compra 100 y solamente vende 50. Lo grave de esto es la deuda. Hemos llegado a unos niveles tan serios en la deuda, tan peligrosos que solamente el gobierno de Danilo, los gobiernos de Danilo, los siete años de Danilo, ha tomado prestado 19 mil millones de dólares, prácticamente un presupuesto de un año entero, casi mil millones de pesos. Él solo, más que todos los gobiernos, juntos. Esto ha sido catastrófico. Y donde el gobierno tiene... 100 pesos de ingreso y tiene que gastar 51 pesos para pagar interés y para pagar deuda. Pero lo grave de esto es que tiene que tomar prestado para pagar intereses de la misma deuda. El crecimiento de deuda obliga a tomar prestado para pagar los intereses de deuda. Eso es algo fuera de lo común. En la matemática pura eso no se entiende. En la administración presupuestaria eso debe de dar miedo. En la administración pública, señores, y no toman correctivo. En el 19, 231 mil millones de pesos tendrán que usarse para el financiamiento de la deuda y destinar 156 mil millones a los intereses, y, y, y buscando prestado, buscando prestado. Sin embargo, ustedes vieron el programa de una de las periodistas investigativas más prestigiosas de este país, Nuria Piera, donde ella hacía esbozo nuevamente de un ejemplo, digo yo un ejemplo, de varios botellones, y barricas del Estado cobrando sin trabajar. Jóvenes bien preparados, mujeres hermosísimas, que le llaman en el argot popular megadivas, otros familiares de funcionarios, familiares de políticos y otros allegados a la misma familia Medina pagando del erario público, sueldo de 125 mil pesos al sobrino de Danilo, al hijo de Lucía, 120 mil pesos al otro, a la otra, 100 mil pesos, a la, señores, y no toman correctivo. Gastando en educación 1 millón 700 mil pesos todos los días en publicidad y no toman correctivo. El gobierno gastando en publicidad más de 5 mil millones de pesos en el año y no toman correctivo. Aparte de la corrupción, que bien lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. 176 mil millones de pesos en corrupción todos los años. ¿A dónde vamos a parar en un país que vende 50 y compra 100 y que recauda 100 y gasta 51 en deudas e intereses y le falta y tiene que buscar prestado para seguir pagando intereses. ¿Hasta dónde nos va a llevar este modelo económico obsoleto este modelo económico antiguo, este modelo económico entreguista. Es por eso que se necesita un cambio, se necesita una reestructuración del Estado, se necesitan nuevas figuras para que ponga fin a esta corrupción y a esta impunidad. Manténgase ahí que en breve volvemos. Esto es de mañana. De los trabajos periodísticos hechos por eh, nuestro productor en las intervenciones siempre que se han hecho de cobertura al Liceo Eugenio María Castillo de San Francisco de Macorís, en la que se presentaban a los estudiantes que quedaban fuera. Cuando se estaba celebrando el izamiento de la bandera en los actos patrios, ellos se quedaban fuera en ese liceo. A raíz de, de, estos, eh, de estas intervenciones periodísticas, estos reportajes y esta continuidad que se le dio, ya el liceo ha tomado correctivo, pero hay estudiantes del liceo de San Francisco de Macorís que continúan quedándose fuera, para no participar de estos actos patrios. En vista de eso, nuevamente Producción volvió allá y compartió con el director del Eugenio María Castillo, de, de la Manuel María Castillo, del Politécnico Manuel María Castillo, y estas fueron las declaraciones que ofreció a nuestro programa de los correctivos que se están haciendo en el Politécnico Manuel María Castillo. Escuchémonos. Nosotros hemos decidido, a partir de hace una semana, orientar a los estudiantes, informarles que, no so que la institución decidió el equipo de gestión. Nosotros decidimos que los estudiantes que se quedaban fuera iban a participar igualiza, igualito que los demás en la entonación del himno. Que los que llegaran primero iban a pasar a los cursos y los que llegaran de segundo iban a, a asumir el, el, la entonación del himno nacional. Cuando Eso fue durante tres días. A partir de esos tres días eh, eh, la dirección iba a elegir uno para entonarlo y cada día el que sea electo y no entone el himno nacional completo, nosotros lo vamos a retirar durante tres días de la institución por el irrespeto a la patria y el irrespeto al centro educativo. A partir de ahora hemos logrado llevar por lo menos a un 85% la participación en el de la bandera. Me parece una medida muy inteligente. Miren qué hermosos se ven los muchachos ahí formados en el respeto a los actos patrios. Y por otra parte ustedes ven ahí afuera los que se han quedado fuera, que llegan tarde y que no les interesa participar en su mayoría en los actos patrios del izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional que así es que se debe de empezar con las costumbres, así es que se debe de iniciar con lo que es eh, el fortalecimiento de los valores. Si usted no ama la patria donde vive, si usted no la defiende, si usted no se identifica, usted será un ciudadano que ensucie, usted será un ciudadano que estropelle, que dañe, que, que contagie y que no le, no le tenga ningún tipo de interés, reivindicaciones y y mejorías en la infraestructura y que tampoco usted piense eh, piensa en buscar reivindicaciones sociales para toda la sociedad. Así se inicia haciendo hombres, haciendo mujeres de buena voluntad, enseñándoles a tener educación, educarlo en valores, así, eso es positivo. Y lo que dice el director del Politécnico, Manuel María Castillo, Está muy atinado. Los que entran, bueno, pues hacen su fila, se entona el himno y se iza la bandera dominicana. Luego van a las aulas a recibir el pan de la enseñanza. Y los que están afuera, entonces pasan también a hacer la fila, a entonar el himno y hacer la reverencia a los símbolos patrios. excelente. Medida que se ha tomado, muy inteligente, reiterada a veces producción, la cobertura periodística de Telenor de De Mañana, ha estado dándole seguimiento a esta problemática. Recuerden ustedes que se quedaban afuera más del 70% y no participaba eran dos o tres jóvenes que participaban del de izamiento de la bandera, la entonación del himno nacional. Y en esa cobertura que se le dio y ese seguimiento, se escucharon las voces de los, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. También se escuchó a los maestros, a su director, un hombre muy responsable. Y también se escuchó a la voz de los padres y amigos de la escuela. Todo. Y también a la, a, a la dirección regional regional de aquí de San Francisco de Macorís de Educación. Todas las partes, y fíjense, qué medida tan atinada, una medida que no causa eh, ningún tipo de agravio, una medida que no entorpece los horarios de docencia, y sí le va enseñando a esos jóvenes que son un poco más renuentes a ir, comportándose en cordura y en respeto a los símbolos patrios. Repito, el hecho de que los primeros que entren vayan y entonen el himno y le hagan reverencia a la bandera, luego pasen a la docencia y los que quedan afuera, después que esta primera parte termine, entonces hacerlo con ellos también, eso es excelente. Yo espero que esto que se hizo en esta escuela, Politécnico Manuel María Castillo, también se haga en los demás planteles escolares de todo el país. Es una solución adecuada gracias al trabajo consistente de producción de mañana que le dio cobertura a esta problemática. Ojalá que todo el país lo tomo de ejemplo en esta solución que han tomado los profesores y la dirección del Politécnico Manuel María Castillo. Excelente. Saludamos esa buena iniciativa. Y ojalá ahí se haga en el Ercilia Pepín, que ahí son bastante renuentes también los jóvenes y que podamos tener la imagen del de, de Ercilia Pepín y de otros liceos también que se pueda divulgar las cosas buenas y esto que es bueno, que se pueda seguir multiplicando en toda la nación, porque esa es la intención desde mañana, buscar esas problemáticas sociales que se dan, buscarle solución a esa problemática y presentársela al país, para que todo el país pueda tomar ejemplo. Qué bueno que se tomaron esas correcciones y que están dando efecto, dice el director 85% aproximadamente de los estudiantes ya entran temprano, ya hacen su fila, su reverencia a la bandera y entonan el himno. El poquito que queda entonces lo entramos y ellos también tienen que hacerlo. Ustedes van a ver que va a ser el 100%. Así se va formando la sociedad, así se van formando quienes nos van a administrar mañana quienes nos van a dirigir mañana, desde pequeño, sabiéndole conducir en buenos valores. Y este caso de la, del Politécnico Manuel María Castillo, la dirección misma, la dirección misma de educación, del Ministerio de Educación a nivel regional, debe de asimilarlo, darle un premio. A, al Politécnico y hacer lo suyo en todos los planteles escolares y de aquí entonces a todas las demás regionales y a todo el país para que nuestros jóvenes, de, nuestros niños primero, nuestros jóvenes entiendan la necesidad que hay, el apego que debemos de tener a nuestros símbolos patrios que tanto han costado, que debemos tener la reverencia a la bandera, al himno nacional, que debemos eh, conducirnos como buenos ciudadanos. Cuando esto pasa, el camino se va preparando, se va preparando el terreno para que otras actitudes de valores positivas se puedan ir entonces cultivando, se puedan ir introduciendo y al final tener un individuo que no le cause problema a la patria, que no le cause inconveniente a su vecino, que no le cause perturbaciones con quien se relaciona, porque es un individuo creado en valores. Esta mañana cuando venía hacia el canal me dio lástima ver algunos que iban delante de mí y arrojaban vasofón a la calle, y arrojaban eh, botellitas a la calle, sin ningún miramiento, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, contaminando y dañando nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra patria. Pero si les enseñamos desde pequeño, tanto en la familia como en la escuela, nosotros vamos a tener el orden, vamos a tener individuos que piensen, como están a ellos ahí formados en su fila, bien puestos, entonando el himno, así también estarán frente a sus responsabilidades, bien puestos frente a sus responsabilidades y responderán con responsabilidad. Esto es de mañana, manténgase ahí, en breve volvemos, inculcando buenos valores en la sociedad dominicana, en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y decirle que nuestro compañero Francis eh, tuvo que salir para unos asuntos personales que atender. Y también decirle que el PRM tuvo ayer una rueda de prensa donde anunciaba que este sábado y domingo va a estar en las calles aquí en San Francisco de Macorís, casa por casa. Por otra parte, el Falpo critica a de apoyo a Danilo Medina en la provincia Duarte. El Falpo criticó este acto y Raúl Monegro, su vocero oficial del Falpo, nos da sus declaraciones. Vamos a escuchar a, escuchar a Raúl Monegro, vocero del Falpo, con sus declaraciones. Escuchemos. A la labor de... de... El gobierno de Danilo Medina y el PLD ha sido una labor pésima. La situación económica que vive no solo la provincia de Duarte del país es deplorable, es una situación desesperante. Y nosotros entendemos que lo logro que ha tenido es la inseguridad que vive este país, es el alza constante de los combustibles, la corrupción. Que está azotando con este país, pero la impunidad en las altas corte y en la justicia dominicana, eso es lo logro eh, negativo que, que hay que resaltar en esta gestión de Danilo Medina. En lo que respecta a San Francisco de Macorís, hay obras que hay que resolver en lo inmediato, como el puente de Ugamba, la Plaza de la Cultura, el sistema cloacal, Vladi, es un sistema que ya es obsoleto en esta ciudad y eso puede producir una catástrofe de en San Francisco de Macorís, si no se interviene de una vez. Entonces nosotros creemos que eso es fanfarria que eso es demagogia, que eso es mentira, con, un solamente, con una sola intención, de engañar a este pueblo y que la gente se monte en el tren de la reelección para que eh, Danilo pueda ser otra vez presidente. Yo creo que este pueblo no es tonto, no es pendejo, y va a enfrentar no solo la reelección, va a enfrentar el gobierno del PLD que ha estado sumergiendo a este pueblo en la miseria y en la pobreza. Declaraciones de Raúl Monegro, vocero oficial del Falpo. Y para que usted tenga un ejemplo, uno solo. En 20 años del gobierno del PLD, nunca se ha cumplido el presupuesto nacional lo que se le dedica a la provincia de Duarte. Si tiene 1.600 millones de dólares eh, de pesos para invertir en la provincia de Duarte en el año... 19, anótelo, que no llegan nunca a cumplir con el presupuesto destinado a la provincia de Duarte. Eh, ni en un año han cumplido con el presupuesto destinado a la provincia de Duarte, ni en un año. Y San Francisco de Macorís adolece, por ejemplo, de ese sistema de, de, de, de drenaje de aguas servidas y aguas negras, esto es una catástrofe medioambiental, lo que hay. Pero vamos a escuchar la opinión del gobernador de la provincia de Duarte que responde a las críticas de Raúl Monegro acerca del acto de apoyo a Danilo Medina. Vamos a escuchar a Juan Lantigua, de la Antigua, gobernador provincia de Duarte. Escuchen.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 más de 12 mil o 14 mil millones de pesos que son la, en el hospital de especialidades regional que se está construyendo aquí en San Francisco de Macorís y la circunvalación, solamente esas dos obras tienen un valor de más de 12 o 14 mil millones de pesos. Yo pienso que es una buena inversión, yo pienso que el gobierno está considerando la provincia de Duarte, aparte de una gran producción que tenemos en el, en el cacao, en el arroz, el comercio está creciendo. Aquí no hay una calle en San Francisco de Macorís que no esté preñada de, de negocio negocios nuevos. Eh, son iniciativas. Yo pienso que eso que debemos de dedicarnos a cosa, a hacer inicia, iniciativas eh, eh, para que Macorís siga creciendo. Por eso que por eso, lo que pasa es que mucha gente lo que hace es que son como algunos músicos de oído, que no no no no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero en San Francisco de Macorís la provincia de Duarte, y yo le demuestro eso con hecho, es la segunda provincia del país en crecimiento en estos momentos. La... Bueno, señores, de acuerdo a la opinión del gobernador de la provincia de Duarte, vivimos en un mundo de prosperidad envidiable, envidiable, cuántas luces de colores para atraer los insectos en la noche, cuántas trampas. También hoy queremos compartir con ustedes la cápsula agropecuaria, una cápsula que producción la ha introducido al programa todas las semanas para orientarnos a nosotros, de cómo producir y comer sano, con el ingeniero Jornuel Silvera. Él está a cargo de esta cápsula agropecuaria y, y no, no, nos la comparte en estos momentos. El ingeniero Jornel Silvera con nosotros con la cápsula agropecuaria. Bienvenidos a una nueva entrega de Cápsula Agropecuaria. En esta oportunidad estaremos conversando y aportando soluciones sobre avicultura urbana, una fuente en la que podemos desarrollar y manejar nuestras aves dentro de los espacios más reducidos. La obtención de proteínas de manera saludable, económico y muy accesible dentro del urbanismo, que del campo al urbanismo, es de vital importancia. Cáchula Agropecuaria, un espacio donde conversamos sobre las buenas prácticas agrícolas, tu aliado agrícola, donde le mostramos todo el proceso productivo semana a semana. En esta oportunidad le conversaremos sobre avicultura urbana, donde nos traemos del campo a la ciudad. De mañana. La Avicultura Urbana Constituye una fuente de trabajo, alimentos e ingresos para la familia, con una mínima inversión y gastos, buscando mejorar la factibilidad de crianza, la eficiencia productiva y su rentabilidad. Hay necesidades avícolas básicas que deben ser provistas por el agricultor si las aves, especialmente las nuevas crianzas, han de ser productivas. Estas incluyen albergue, protección contra enfermedades, pestilencias y predadores controles de temperatura y humedad, sanidad, control de luz y eliminación de inquietudes. Las aves se inquietan ante el ruido y otros disturbios, polvo, corrientes de aire, aire con olor desagradable o viciado, aglomeración, cambios en la alimentación, introducción de nuevos pollos en las manadas ya establecidas, cambios de clima, además manteniendo los machos con las hembras. Las inquietudes se acumulan, es decir, mientras más tiene que soportar el ave, peor sería el efecto. Un ave saludable podría contraer al menos un caso leve de alguna enfermedad cuando se expone a la misma. El ave que tiene lombrices está aglomerada o no comiendo bien, podría morir cuando se le expone a la misma enfermedad. El elemento más importante en la crianza de las aves es la buena relación entre el cuidador y la manada. El cuidador debe apreciar y entender a las aves y dedicarse a asegurarse de que crezcan bien. En resumen, las aves necesitan un cuidado cariñoso y delicado. Avicultura urbana, diferentes sistemas de producción del campo a la ciudad. Uno de los campos más comunes dentro de este proceso avícola, que es la obtención de proteínas de alta calidad con beneficios económicos y saludables, mostrado desde la naturaleza de manera orgánica y viable. Las gallinas o las aves que son de diferentes rubros, las podemos tener en campo abierto y en pastos abiertos, donde en la obtención en nuestros propios patios son de movimiento, donde ellas mismas están, nosotros le podemos suministrar desperdicio de nuestros hogares o algunos puñados de maíz. Ahí nosotros, ellas solamente van a obtener el alimento y el agua de manera cuando ellos lo necesiten. Nosotros no los controlamos, ellas están a campo abierto. Entre los otros sistemas que podemos encontrar, están donde las noches nosotros le podemos obtener un refugio, un nido de las gallinas, pueda incubar los huevos y obtener los futuros pollitos. Ahí le podemos agregar algunos suplementos alimenticios en la mañana están en campo abierto, donde no, no le controlamos sus alimentos y la bebida. Ya en las noches, ellas vienen a esos refugios donde le tenemos que dar ese confort para que ellas puedan venir. Está el otro sistema, otro método de protección de estas proteínas de alto nivel, es darle su refugio en confinamiento, en jaulas pequeñas, donde son de fácil movimiento y traslado, y las movemos a estos campos, a estos pastos, donde ellas se desarrollan, y para hacerle su mantenimiento las trasladamos de otro lugar a otro de manera nómada. Así ellas van comiendo dependiendo al control que nosotros les queramos dar. Ahí sí le damos suplementos alimenticios, tenemos control de su alimento, control de la bebida. Y ellas van desarrollándose, la protegemos de los depredadores, de enfermedades y de posibles pérdidas que podemos tener. Y ella tiene un mejor desarrollo, pero nosotros tenemos que tener un mayor control sobre ella. Ya vienen otros dos métodos que son muy sencillos, pero ya requiere alguna extensión agrícola y algo de, más de inversión, donde le damos algún refugio. Ya en confinamiento, un nicho de crecimiento en camas de pollo que le hacemos su mantenimiento. Están totalmente controladas, le damos suplementos alimenticios y con algunos requerimientos de extensión agrícola y algo más de inversión, pero obtenemos una mayor producción debido a que el tiempo de ellas de engorde se disminuye. Y otro sistema que es muy común es el de las mismas jaulas, en vez de estar en campo, en la tierra, están en elevadas. Son las gallinas ponedoras, donde lo tenemos los huevos criollos. De estos huevos tienen que ser jaulas elevadas, también con extensión agrícola, con algunos consejos técnicos, un poco más de inversión y a ellas les controlamos completamente lo que es el ataque de enfermedades, depredadores, y posibles pérdidas que tenemos, podríamos tener, ahí se las controlamos de mayor logro. Agradecidos por compartir este espacio donde les mostramos la avicultura urbana. Donde les traemos de la producción del campo a la producción en nuestros hogares, en nuestros patios. Para tener una proteína de, de mayor calidad. Donde nos dedicamos a producirla, a explotarla y a recibir de ella su beneficio. Con su atención y con su beneficio logramos tener un mejor desarrollo urbano para la alimentación humana. Lo invito a disfrutar el pro, la próxima cápsula agropecuaria y a seguir y a compartir día a día lo que nosotros le mostramos por arroba silveragro. Nos vemos en la próxima. De mañana el programa que más se instruye. Gracias al ingeniero Jonel Silvera y también seguimos instruyendo ahora en materia de psicología con la doctora Andrea Manjarés. Ella se queda con nosotros.